En ...el jamón por un tema de pasión... ...por un tema que me gustaba el jamón... ...y me gustaba el finito. Me formé... ...desde una perspectiva autodidacta... Eh, una, ...un detalle que veía aquí... ...otro detalle que veía allá... ...un libro que cogía... ...pero era... ...fue un largo camino... ...de ahí siempre... Eh, ...vi que se necesitaba... ...alguien que hiciese... ...que el jamón fuese un producto valorado. En la escuela de cortadores llega... ...porque me ofrecen varios trabajos... ...donde me ofrecían solo dinero... ...hubo una entidad... Eh, ...que me ofreció, antes que el dinero... ...me ofreció la necesidad de formar a personas, a profesionales... ...pero formarlos con mucha calidad... ...entonces a mí me encajó. Las personas que no han cortado jamón... ...se quedan sorprendidas... ...porque lo ven como algo de artista ...y se quedan sorprendidas porque a través de la técnica... ...de una técnica muy sencilla... ...consiguen cortar un jamón entero. Siempre comparo el corte del jamón con el vagón ...la forma de extraer la loncha es como tirar un tiro libre ¿no?... ...montar la pierna, montar el cuerpo y luego lanzar la pelota... ...buscaba unas características específicas... ...que era... ...un soporte, antideslizante, perfecta sujeción y parte trasera elevada... ...cuando ve un jamón por fuera... Eh, ...sabe lo que te va a encontrar por dentro sobre un 85% o 90%... ...me llama la atención... ...que el consumidor... ...conozca de dónde viene el jamón... ...no lo vea como un alimento, sino lo vea como un producto... ...que tiene un entorno, que tiene vida, que hay un productor... ...que es una forma de hacer turismo, que es una forma de vida".